Módulo académico de aprendizaje, administración, unidad didáctica 2, proceso administrativo en el sector transporte. A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará habilidades, destrezas y competencias en el proceso administrativo del sector transporte, indispensables para comprender el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control desarrolladas para lograr un objetivo común. Estas habilidades, destrezas y competencias las podrá aprender gracias al estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean en el desarrollo de los criterios de desempeño diseñadas para comprender las actividades de planeación, organización, dirección y control destacando que los criterios de desempeño que usted aprenda no solamente le servirán en su vida profesional, sino también en la personal, pues estará en capacidad de identificar e interpretar la administración en su vida diaria.